Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Donde quiera que usted, donde quiera que usted esté Este es Luis Alberto Jovel, Con un encuentro con la verdad Y de luisjobel.com de Luis eh, No les traje la segunda conferencia de Antiright Y en este día eh, espero traérsela eh, Espero eh, dar, darles qué es lo que se habló en esta segunda ocasión Pablo, él habló del tema de Pablo como judío Quería proclamar entre los gentiles que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y esto lo basaba en Salmo 2. Esa es la base de la misión de Pablo. Y ustedes se recuerdan, Salmo 2 y Salmo 110 eran, son de los dos salmos que más se están eh, hablando en el Nuevo Testamento. Pablo era apóstol de los gentiles, pero también nos dice el presente estado de Israel. Eh, yo estaba hablando con un hermano en esta tarde de que con respecto a quién es el ver Israel eh, y hablamos del supersesionismo. Eh, ya después voy a hablar acerca de eso eh, ¿quién es, Qué es el supercesionismo Pero eh, Pablo ya está hablando de que, qué es lo que le está pasando a Israel como nación Y qué es lo que está pasando con el nuevo pueblo con el nuevo pueblo de Dios Que está surgiendo entre los gentiles Teología cristiana, dice Wright, comenzada por Pablo Porque Pablo fue el primer escritor de las cartas que tenemos en el Testamento eh, nosotros tenemos eh, los evangelios primero Y mucha gente piensa que fueron los que fueron escritos Primero y no eh, Pablo, lo que sabemos que Pablo fue el primero que escribió Algo cristiano Y en esto eh, comenzó con Tesalonicenses, primera y segunda Y después vino Corintios y después vino Romanos eh, Eso es, es lo que se dice y los, y los colosenses Y los últimos, los colosenses Efesios Filipenses y los últimos fueron esos Filipenses y las pastorales, fueron las últimas de Pablo Y Filemón Así que, eh, que Pablo fue el primer cristiano que empezó a, a hacer teología cristiana. Y es bien interesante ver que Pablo, recordemos que Pablo era un teólogo judío. Eh, él era un rabí. Así que no, eh, no, no es nada raro de que este hombre haya comenzado a hacer teología cristiana. Hay tres cosas que... Eh, que, que, que hacen a Israel del Nuevo Testamento, el del, del judaísmo de Jesús y de Pablo, hay tres cosas, tres pilares importantes. Y de ahí Wright habla en esta, en esta, um, en esta primera hora que habló. Eh, eh, de, de eso se trató toda la charla. Primero es el monoteísmo, o sea, la creencia de que solo hay un solo Dios. Y no solamente que hay un solo Dios, sino que el Dios de Israel es Dios y no hay otro Dios. La segunda es la elección. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Y, y ahí aquí entramos en, la, en lo que estamos hablando del supersesionismo. El supersesionismo es la, la, la enseñanza que dice de que la iglesia ha reemplazado a Israel. O mejor dicho, lo que se le llama también, yo lo veo mal, la teología de reemplazo. No, no creo que... Que esto es, es justo llamarle que los reformados mantenemos esta, esta um, posición, porque el supersesionismo lo que enseña es de que, de que sí, Ira el nuevo Israel es la iglesia, pero que los judíos, haciéndose parte de este nuevo Israel, son salvos. Muchos dicen que no son salvos bajo ninguna circunstancia, cosa de que el supersesionismo nunca ha dicho eso. Eh, el problema con esta, también con, con esta posición del supersesionismo, eh, que muchos la han mal, mal interpretado, es que el supersesionismo no comenzó con los reformados. Eh, los fariseos creían que solo ellos eran ellos y sus seguidores eran el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús. Los saduceos creían que solo ellos eran el, el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús. Los esenios se apartaron de, de, de todo el pueblo y hicieron su, su comunidad en Qumran porque ellos creían que solo ellos eran el verdadero Israel. Eh, los celotes creían que solo ellos eran el verdadero Israel Porque ellos eran los únicos que estaban dispuestos a tomar armas Y pelear en contra del imperio Así que esta cuestión de la elección De quién es Israel, de quién es el verdadero Israel No es nada nuevo No es, no es algo que se puede culpar De que hubieron personas como nosotros en este tiempo De que decimos que la iglesia reemplazó al a, a Israel en carne, en la nación No, esto era una, una, una discusión presente dentro del propio pueblo de Israel en el primer siglo. Y por eso es que entendemos entonces a Pablo y a Pedro hablando, y a Juan ya, ya, ya en, el, en el Apocalipsis, hablando acerca de quiénes son los verdaderos judíos y qué es lo que está pasando eh, eh, acerca de la elección. Y por último, la escatología. El, ¿Qué es lo que va a pasar? Y no es la escatología de que ahora tenemos, de que, de que miren los eventos, hermanos, lo que está pasando, que ya viene el fin. No, la escatología judía tiene un punto. Que Jehová, el Señor, que Yahweh va a regresar y va a tomar venganza y va a restaurar todo de nuevo. Eso es el, el meollo de la escatología eh, de judía, de que Dios iba a restaurar el reino, un reino real, no un reino de que vamos a andar volando y flotando, no, un reino real, eh, que Roma iba a caer y que, eh, y que el reino de, de Israel iba a, a, a, entonces a tomar, no solamente posesión de Palestina o de, o de Canaán o, o de Judea, sino de todo el mundo. Bueno, monoteísmo, los judíos esperaban que Dios regresara El judaísmo, ellos esperaban que Dios regresara con ellos del exilio Esa era la expectativa número uno Que, que vemos en Primeros Reyes, capítulo 8 Y en Ben Sira, o Eclesiástico Se ve que Dios regresa en esa forma eh, eh, eh, cuando, cuando hablo de Ben Sira y Eclesiástico Es porque esos son los, los apócrifos Que hablan acerca de las creencias de los judíos en esos tiempos Pero lo que quiero dar a entender es esto de que cuando hablamos de restauración de Israel en 1948, aún los judíos del tiempo de Jesús sabían que Israel no había sido restaurado como nación, porque también, regresó, acordémonos que regresó como nación, no había estado restaurado aún, a pesar de que vivían en su tierra, a pesar de que tenían su templo, pero no habían sido restaurados, ¿por qué? Porque Yahweh, Dios, no había regresado con ellos. Pero vemos en Romanos 8, es el Espíritu Santo que guía al pueblo y también esto es lo que pasó en, en Éxodo. Entonces, donde está el pueblo, donde está Dios morando, ahí está el pueblo de Dios. Y por eso es que el supersesionismo eh, simplemente sigue la misma, eh, como lo he dicho, los judíos eran supersesionistas. También, ¿a dónde es que está el Espíritu de Dios morando? No está morando en el desierto con los escenios, No está morando tampoco en el templo porque sabían que, que, que no pasaba nada ahí. No está, no está morando con los fariseos. No está morando con los saduceos. ¿Con quién está morando? Y viene Jesús y dijo, aquí está el Padre. El, el Padre está en mí. Entonces, Jesús es el templo. Y, aquello, y ahora el templo es ahora donde está la presencia de Dios. En medio de la iglesia. ¿Quién es, la, ¿Quién es el templo? Quién, ¿Quién es el templo de Dios ahora? La iglesia. Entonces, donde está Dios, eso es lo que identifica al pueblo de Dios. Eh, Abraham, su llamado en Génesis 12 es para bendecir a todas las naciones. Dice 1 Corintios 15, 28 y, y el versículo 24 es una profecía mesiánica del Salmo 110 y Salmo 8. O sea que, que todo va a estar puesto bajo el estrado de los pies del Mesías. En Gálatas 3, el argumento depende del cumplimiento de la promesa a Abraham. Romanos 9, 6 y 10 al 20. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo ha venido a cumplir la ley, lo que Israel nunca pudo hacer. Cristo es un título más bien honorífico. Acordémonos que Cristo quiere ser ungido, o Mesías quiere ser ungido. Y era el título honorífico que le daban tanto al César, como también a los reyes de Israel. Pero viene entonces... Pa, eh, eh, Pablo y hace esta palabra en Cristo, siempre habla pa, Pablo ocupa esa palabrita, esa esa frase en Cristo, y esto según Wright nos lleva al paralelo del Antiguo Testamento cuando el hijo de Salomón dijo que él iba a ser mucho más fuerte que su padre que dijo que, que eh, mi dedo es más grueso que los lomos de mi padre y si mi padre los castigó con, con látigo yo los voy a castigar con escorpiones y la respuesta del pueblo fue que tenemos que ver nosotros con la casa de David ¿Qué tenemos heredad en David? Eh, se puede traducir también en eso. Entonces, Dwight ve que, que, que el, el, así como el pueblo de Dios se llegó a identificar después de David con el rey, así ahora nosotros nos identificamos con nuestro rey Jesús. Gálatas 2.11 y el 3.21 y Gálatas 2.20. Eh, nos muestra la paradoja de la ley, y, y, Pablo, y Pablo tiene muchas paradojas, no solamente Wright lo dice, también Don Carson en un libro que él, él editó, hablan acerca de las paradojas que hay en Pablo. No su percesionismo todos los que son del Mesías son hijos de la promesa, eso es lo que está hablando en Romanos, en Gálatas, eh, en Génesis 15, la familia de Abraham es redefinida alrededor de Jesús, el Mesías, ya no es redefinida conforme a, a, de, a mi descendencia de la carne, sino con quién me identifico yo, quién es mi Mesías, y en este caso es Jesús. Luego, eh, Sean Winter, que es el, uh, que fue un que él hizo su doctorado bajo bajo Entry Wright, eh, eh, y que será uno de mis profesores dentro de poco, el otro año quizás. Él, él habló acerca de lo que Entiroia está hablando y dijo que, una, que un capítulo de, del capítulo 10 del nuevo libro de Entiroia son 250 páginas no de balde el, el nuevo libro de Wright es un, son tres libros eh, acerca de Pablo son tres libros, un, un libro eh, que es el principal después sigue otro y el último es un libro que recopila todas las cosas que Entiroia ha escrito por más de 30 años con respecto a Pablo Muchos se rehusan de ver una continuidad entre Pablo y su contexto. Ayer y ahora he visto cosas en Facebook, a pesar de que ayer hice un video diciendo que no iba a meter ahí, pero, pero no, no. solamente estoy viendo de cómo eh, la gente está queriendo uh, disyuntar de, de a Jesús, el Jesús judío, el Jesús griego. Y, y sí hay mucha gente de que, que tenemos que agarrar un, un Jesús más judío, pero el Jesús judío que... Que, que la gente quiere ahora entender es un judío del, del siglo XXI y Jesús no, Jesús es un judío del siglo I del siglo I y yo creo que, que, que eso es lo que dice Sean Winter que, que hay gente que aún, muchos académicos no quieren, no, no quieren hacer eh, esa, eh, esa, esa exégesis saber qué es lo que los judíos creen en el, en el, en el tipo de Jesús hay que entender a Pablo más en su aspecto escatológico apocalíptico Pablo no solamente vino a decir la, aún la justificación por fe, no es, es algo apocalíptico. O sea, que nosotros somos declarados justificados ahora, pero vamos a ser justificados. O sea, que toda la gente vea que nosotros teníamos la razón en la creencia que tenemos al final. También tenemos que leer la Escritura desde una perspectiva pactal. O sea, que siempre ha habido pactos y, el, y los tremendos de estos pactos es que uno no es el que se mete a hacer el pacto con Dios en el sentido de que yo me comprometo y yo voy a ser fiel al pacto, sino que Dios es el que se compromete siempre a él ser fiel al pacto. Y eso es lo que Wright después habla de Sunei, de la justicia de Dios, que la justicia de Dios no quiere decir de que Dios es justo y que por eso es que va a matar a medio mundo, ¿sí? o, o, o, o es justo por eso es que tiene que, que traer justicia, eh, corrección al ser humano. No, Wright dice que cuando Pablo ocupa Sunei, Tautiu, Toteo, eh, la, la justicia de Dios, eh, eso lo que quiere decir es de que Dios es fiel a su pacto. Gálatas 4, después de hablar sobre la historia de la salvación, Pablo entonces se concentra de quién es Israel. Israel ¿Quién es Israel? La, los, hijos de la, los hijos de Agar. Y bien tremendo de que Pablo habla de que los hijos de Agar, la, la, lo, o sea Ismael, eh, la esclava, eso lo compara a los que están en Jerusalén terrenal. ¿No le suena eso a usted a su supersesionismo. Pablo está ocupando el mismo, el mismo argumento. Pablo entonces se concentra aquí en Israel. En Gálatas vemos que lo que Sanders, y Sanders fue uno que escribió un libro, eh, el apóstol Pablo y el, y, y el, y el judaísmo palestino eh, en 1977, y él fue el, el, que, el que propuso esto. Que Pablo trabajó de la solución al problema, no del problema a una solución. Y él, porque, porque Jesús, eh, porque Jesús, cuando lo que dije les pasada cuando Jesús resucitó, se creía que toda la nación iba a resucitar. Pero no, solo Jesús resucitó. Entonces, ¿quién es Jesús? Y ahí es donde, donde crea un gran problema para, para Pablo, porque Pablo sabía que iba a haber una resurrección. Pero si Jesús solamente resucitó, ¿quién es Jesús? Entonces Jesús es Israel. Y, y aquí es donde y entonces él, ok, bueno, ya, ya pasó la, la, la resurrección, entonces tengo que tengo que saber por qué es que yo no me fijé en todo eso. Entonces está trabajando de la solución, la solución a la nueva creación, que Jesús representa la nueva creación, a, a el, el, la solución. Y entonces, ¿de dónde viene este problema entonces? Se ha malentendido el problema. Bueno, la segunda la, la segunda charla que dio Wright es acerca de Pablo y Imperio. Y, se, y, y habló de Romanos 13 y Daniel 3. Y habló de la, de la posición reformada. Eh, no solamente luterana, sino reformada también con, con Calvino y Zwinglio y una, y una posición que muchos hermanos de Estados Unidos toman, de que Romanos 13 dice que hay que hacerle caso al gobierno pero vemos en Daniel 3 Sadrach, Mesach y se ponen en contra del gobierno habla acerca de la escuela de Shammai que la escuela de Shammai dejó de existir después de Bar en en año 135 en nuestra era y Shammai era el, un fariseo que era bien estricto y ¿por qué habla de esto? porque él decía que teníamos que irnos en contra del imperio eh, y, y recordemos que, que eh, Juan eh, no, Juan Pablo había sido, había sido un chamaíta eh, fariseo chamaíta y que y por eso es que él andaba eh, queriendo hacer que aquellos que duraban Jesús los ponían en la cárcel ¿por qué? porque lo de Shamay y la escuela de Shamay, ellos creían de que que la única forma de que el Mesías iba a regresar es poniendo a todos, a todo Israel, adorando al Señor. Y él miraba que si adoraban a Jesús o decían que Jesús era el Mesías, era una aberración. En cambio, la escuela de Gilel, él promovía eh, la, que, que podíamos vivir todos juntos sin odiarnos. Y por eso es que él, eh, Gilel eh, es el que dice... Eh, en en hechos, si no me equivoco Cuando dice eh, si es de Dios El movimiento cristiano va a crecer Pero si es de los hombres pues va a desaparecer Ese es, ese es eh, un De agrupamiento La gente puede vivir bien no nos, no nos aflijamos Pero bien el culto imperial estaba en todo lugar Y esto es lo que llamáis oponía estaba en todo lugar, era un culto de, de más apelación al imperio. O sea, que nosotros, nosotros si hubiéramos sido romanos, eh, ciudadanos, y no cristianos ni judíos, entonces nosotros hubiéramos adorado al César en cualquier parte del imperio. No importando eh, qué religión yo soy, siempre y cuando yo dé homenaje al César, yo estoy bien, no hay problema. Todo grupo que se congregaba era sospechoso, por eso es que a la iglesia las perseguían. Aún los bomberos eran escrutinados. <risa> Pero, eh, así que. Eh, que si miraban que unos cuantos cristianos se, se, se ponían en una casa a adorar a este Dios que nadie sabía, entonces eh, eran sospechosos. Y para los romanos, los, dios, los, los eh, las religiones antiguas, Ten, eh, lo, los judíos tenían, eran exentos de poder eh, adorar al César, ¿por qué? Porque ellos consideraban que el judaísmo era, un, era una religión antigua, pero este nuevo, la nueva fe esta que teníamos, el cristianismo, primeramente se vio como una, como una secta dentro del judaísmo, pero luego los romanos se dieron cuenta de que era muy diferente al judaísmo. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Ellos lo que empezaron a, a, a perseguirlos, porque para ellos una nueva religión no es una religión, sino que era una... Era, era una como magia eh, más por las cosas que teníamos que, que tenemos en el día de nosotros como tomar la sangre y el cuerpo de Jesús lo miraban como un eh, como canibalismo y el beso que se daban los hermanos, tanto hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso lo miraban como una inmoralidad muy diferente al mundo de los primeros cristianos al mundo que nosotros estamos viviendo, 1 Corintios capítulo 8 8 versículo 6, eh, si usted lo lee ese es, esa es la, la reproducción del Shema del Antiguo Testamento Y viene Pablo y lo ocupa ¿Y por qué está hablando de imperio? Porque cuando Akiva, el gran rey Akiva Que, que apoyó a Kokba en su revolución en el año 132 al 135 eh, Allá en Israel eh, el, Cuando él estaba siendo muerto Decía lo mismo que yo y mi hijo decimos todas las noches Shema Israel, Adonai Eloheino Adonai Echad y lo decimos en inglés, pero yo lo voy a decir en español. Hoy Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es, eso es una, una, aparte de una confesión de fe, es una confesión antipolítica. ¿Por qué? Porque es, lo que se está confesando ahí es de que solo hay un Dios, el Señor. Y hay un solo, y hay un solo Señor, Jesús, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Y en cambio en Roma era otra cosa. En Roma es por eso es que aquí va dijo eso al, antes de morir. Shema, Israel, Adonai, Elohenio, Adonai, Ejad. Solo hay un Dios, el Dios de Israel, y solo hay un Señor, el Dios de Israel. No es César, no es ninguno de los dioses del panteón romano. Entonces podemos ver que aún eso, al ser leído por los oficiales romanos, era subversivo. Colosenses y filipenses son extremadamente anti-imperiales. El último tema que habló anti Wright en esta, en esta vez que vino es con respecto a la justificación. Y este es el tema que más ha sido el criticado, el más ha sido atacado, porque muchos reformados, eh, tanto los reformados calvinistas como luteranos, eh, Wright lo que está llamando es a, a ver más bien eh, cómo la justificación se entendía dentro, no de los problemas entre Lutero. Y los reformadores contra los católicos Sino más bien, cómo es que la justificación se miraba O se entendía dentro del concepto de, de los judíos del primer, primer siglo Los fariseos no creían que todos iban a salvar Mucho menos los, los saduceos y los epicúreos O sea que ellos, ellos pensaban de que solo los saduceos iban a ser salvos Y algo muy interesante es de que los saduceos creían de Que las personas eh, no, eh, no, no tenían... Eh, que las personas podían adoptar dónde iban a terminar en su eternidad claro, si adoptaban ser fariseos eh, saduceos, entonces ellos estaban adoptando tenían su propia uh, libre albedrío, el, arminia, el arminianismo en cambio los saduceos eran más calvinistas ellos decían que Dios ya había predeterminado y había decretado ya las cosas de antes y es bien interesante ver esto porque eh, podemos entender que tanto como dije el supersesionismo, también como el uh, el, el, el, la discusión acerca de que si somos salvos siempre salvos O que si tenemos que tomar decisiones Esto siempre ha estado adentro del pueblo de Dios Aún en el, antes que viniera la iglesia a, a la escena eh, Adentro del pueblo de Dios siempre ha existido estas discusiones Bueno, Wright eh, dio siete puntos acerca de, la, acerca de la justificación El primero es este El creador in, intenciona recrear la, cre, la, la creación la va a transformar, según Romanos 8 y 1 Corintios 15. Esto es un, esta es una forma de ver las cosas de, un, de una perspectiva escatológica. Punto número 2. Para que esto pase, Dios tiene que poner a los humanos en lo correcto. Y esta es una, es una expresión de right muy inglesa que eh, se dice, He's going to put things to right. Que Él va a poner las cosas conforme o correctas. Esto de los gringos... Por decir así, los norteamericanos tienen mucho problema con esa expresión, porque esa expresión no es algo que se dice en Estados Unidos. Eh, aún aquí en Australia es una expresión que se oye muy poco, pero en Inglaterra bastante. Para que esto pase, Dios tiene que poner a los humanos en lo correcto. Esto es una cosa antropológica y escatológica. Quiere decir que va a restaurarse un Romanos 8, va a restaurar nos, nuestros cuerpos, va a restaurar toda la creación y eso va a ser al final. Pero va, va a, a restaurar nosotros que tiene que ver con la antropología, con los seres humanos. La forma que Dios hace esto es por el pacto con Abraham. La justicia de Dios tiene que ver con la fidelidad de Dios con el pacto. Para Pablo lo que esperaba que pasara en el futuro ya ha pasado en Jesús. En sí Jesús es la nueva creación. Y eso es lo que dije antes de que para los judíos eh, la, eh, la resurrección era lo que iba a decir la resurrección del pueblo de Israel de los muertos de Israel, es lo que iba a anunciar de que ya el fin había venido y no vino, pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús es la nueva creación punto número cuatro esta es la forma de que Dios eh, la forma de que Dios va a restaurar a los humanos, el Espíritu Santo debe de tener el, el eh, eh, bueno, nosotros tenemos que tener la imagen de nosotros tenemos la imagen de Dios como juez, pero la, la escritura lo pone más allá de un juez no solamente es un juez Dios eh, que justifica, sino que es también una persona que declara Y el punto número 5, glorificación, según Romanos 8 No es estar vestido de luz, pero reinando eh, Romanos 2, justificación futura Romanos 3.21 es justificación presente eh, La Romanos 2 es lo que, lo, lo que se dice, lo que Dios va a hacer al final de los tiempos eh, justificándonos, diciendo bueno lo, Es cierto que Luis Joel tenía esta creencia Entonces Dios justifica, o sea que dice Dios, eh, que Luis Joel estuvo en lo correcto Y la justificación eh, De ahora en el, el, el, La justificación presente es que ahora Yo estoy ya eh, Saboreando y gozando la salvación Que Dios prometió eh, Que me iba a dar Romanos 8 hace la combinación de las dos Si se lee este Romanos 8 Romanos 2, 25 y 29 mucha soterología saca al Espíritu Santo de la justificación, y yo creo que aquí es donde la gente quiere hacer la, la, la distinción entre la justificación y la santificación y el problema es de que de que muchos tienen miedo de que al juntar las dos vamos a caer en un catolicismo romano, pero por lo visto Pablo no tiene ningún problema con ello. Eh, una vez más, eh, lo que se está tratando de hacer muchos círculos es responder problemas del siglo XVI, que no tenemos el día de ahora, y, y lo que nos llama Anti Wright y muchos otros, eh, como Richard Bokem y Larry Hurtado y James Dunn, es eh, volver a las fuentes, a la fuente de la escritura, lo que ellos creían. Esto es la divina justicia Lutero lo quiso hacer como un atributo humano Pero Romanos 3 no dice eso Esto es, es inaugurada Forensica escatología La gente toma el lenguaje de corte o la justicia eh, El punto número 6 Es la justicia divina Lutero lo quiso hacer como un atributo humano O sea que, que El punto de vista de Lutero es de que Yo tengo mi justicia, yo si yo fuera Dios Y yo se la Se la paso a la otra persona Los judíos nunca Hacían eso, esa forma de pensar eh, Ellos creían de otra forma de que, Jesús, de que Dios era la justicia de Dios eh, Pero este es un tema que bien, Este es el tema que más se le ataca a Wright Y yo creo que, que cuando leamos Aquellos que se quieran hacer parte De mi lectura del libro El verdadero pensamiento de Pablo Que espero comenzar la próxima semana eh, Espero de que ahí podamos desgajar más este tema De que si Lutero En realidad eh, eh, proyectó a Dios como un juez medieval o como un juez judío en el en el tiempo presente el Dios de Israel, el Dios de Dios, el Dios de Israel pact, pactal declara que aquellos que son del pacto, parte del pacto, que sus pecados son perdonados y aquí es donde viene el meollo todo para right, dikaio o, o, o el justificar es un verbo declarativo como cuando dice yo lo declaro marido y mujer no es que el que, el que hace esa, esa declaración no es que de, de él salga una cosa y, y se le in, se le introduzca a los cuerpos de los novios y entonces ellos ya, ya, están, ya están casados no, Wright dice que eso no pasaba en el punto de vista judaico eh, del primer templo o de, aún del antiguo testamento sino que el juez declaraba a alguien justo y, y eso era todo lo que hacía, declaraba o sea, eh, cambiar el estatus sobre el que se invocaba la palabra, justificado La justicia que nosotros tenemos no es derivada del juez, de Dios Todo lo que pasa en el presente lo hace porque ya, ha, ya lo ha hecho en la cruz O sea que nosotros, eh, mucha gente tiene miedo al hablar de estas cosas, de estos temas Porque entonces nosotros nos estamos salvando por nosotros mismos No, la cruz es central La gente declarada en lo correcto, la imputación no es justicia eso es lo que muchos reformados dicen, que, la, que Dios nos imputa su justicia, su gracia. Pero Pablo en Romanos 6 dice otra cosa, que nos consideremos muertos. Nos consideremos imputar en griego, que nos consideremos muertos. No nos, que no, no, no nos imputan eh, una gracia en el, en el, para, para, que, para que seamos salvos, sino que se nos da una, se nos, se nos da que nos imputemos la muerte de Cristo sobre nosotros. O sea que el lenguaje no es usado. Eh, de, lo, de los tiempos medievales eh, no es usado conforme al, al forma de que Pablo y Jesús y los apóstoles lo usaron eh, todo esto es, es por el Espíritu Santo según primera 1 licencias capítulo 1 versículo 13 una declaración divina de los que han sido salvos, eso es lo que es la justificación el bautismo es un evento presente y el momento en que somos introducidos a la nueva fase de nuestra vida dice no somos salvos por creer en la justificación por fe Filip, eh, eh, Filipenses 1.6 Y mucha gente dice, ¿cree usted en la, la, en, en la justificación por fe? Sí, ah entonces tú eres salvo Pero si no crees, ah entonces estás mal Y el problema es este de que nosotros no somos salvos por, por declarar la justificación por fe Una cosa que Lutero dijo, que la justificación por fe es por lo que es el pilar por el cual se sostiene o cae la iglesia Yo creo que yo siempre he creído desde antes de leer a Wright eh, Que eso es una cosa equivocada El pilar que va a mantener a la iglesia en pie es Jesús Jesús es el que mantiene el pilar ahora yo sé que han habido muchos eh, eh, mucha gente que ha, que ha abusado de, de esa puede decir esa ambigüedad o de esa a, a, apertura pero ese no es problema de mío ese es problema de aquellos que han abusado eh, pero no veo yo al León en la cruz Jesús eh, eh, cree en mí dice bueno eh, eh, Teme en tu reino, recuérdeme eh, en tu reino Jesús le dijo al ladrón en la cruz Y Jesús le dijo, bueno, con cual, por cuanto crees en la justificación por fe Te voy a llevar al cielo No, no dice así Jesús nunca dijo eso eh, Lo que sí es que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Él lo levantó entre los muertos Serás salvo esa es la, Eso es, esa es la, lo, lo, lo esencial para llegar a ser salvo bueno, David Sterling eh, dice dos cosas para terminar. Dice, eh, acerca de, le responde a Ray, dice, buena exégesis, la buena exégesis es saber el mundo en que fue escrito la Biblia, su mundo religioso, su mundo filosófico y su mundo político. Y el punto dos es ver la cosmovisión de Jesús y Pablo aplicando lo que se acaba de decir el punto uno, que es. La buena exégesis toma en cuenta saber el mundo en que fue escrita la Biblia, tanto su mundo religioso, su mundo filosófico y su mundo político. Y por lo tanto, en el punto número dos es, tenemos que tener la conmovisión, tomar en cuenta la conmovisión de Pablo y de Jesús y de los apóstoles. Este es el final del, del, o el resumen que, que quise dar acerca de la conferencia de Anti Wright. Hay muchas cosas que sí las estoy diciendo y yo no, no espero que ustedes ¿Me entiende bien? Aún a mí se me ha hecho bien difícil explicarlos porque Anti-Write eh, fue una conferencia de más que todo para estudiantes y para otros eruditos, no para principiantes y muchos de ustedes me están viendo y es un bien principiante. El que nunca lee Anti-Write eh, y, y estas cosas que, que también se leen en el seminario no las van a entender, pero sí les, les he querido dar eh, para que puedan probar qué es las cosas que se hablan en estas conferencias. Ahorita Anti-Write está en Western Australia, en Perth, está en, en Murdoch University, que lo han traído, eh, bueno, no lo han traído él solamente a él, sino que han venido todos los eruditos de todo el mundo, los eruditos del Nuevo Testamento, la Sociedad para, la, para el Estudio del Nuevo Testamento, Society for the Study of the New Testament, que se están eh, juntando aquí en Australia en esta ocasión. Eh, es histórico porque es la primera vez que están aquí en Australia, es la segunda vez que están en el Inferio Sur, la otra vez fue en Pretoria, allá en Sudáfrica. O sea que no siempre vienen por estos lados. Y estas son las personas, las autoridades eh, mundiales con respecto al estudio del Nuevo Testamento. Así que gracias a Dios, porque he tenido la oportunidad de hablar con estas personas, porque he tenido la tengo la oportunidad de, como vieron en el otro video, yo también, uno de mis profesores, son amigos míos, eh, eh, pasados estudiantes de, de seminario, ellos optaron por seguir el... El, el académico más serio que yo y yo opté por llevar, eh, por seguir mi carrera pastoral en ese sentido, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado la oportunidad de, de compartirles esto a ustedes mis hermanos y espero que lo puedan, eh, el apetito de la palabra pueda salir eh, y, y puedan ustedes ser saciados por las fuentes que les sigo dando y que les he dado y les voy a dar en el futuro, que Dios les bendiga